Para que los tarifeños decidamos a qué se dedican los presupuestos municipales. Para que la gestión del agua sea municipal, pudiéndonos ahorrar hasta un 30% en las facturas. Para que se favorezca la PYME a través del CADE, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Para que se construyan viviendas de protección oficial y las construyan tarifeños en paro. Renunciaremos a nuestro cargo público si no cumplimos las medidas del programa. Vota ganar tarifa Izquierda Unida.